Lo que el loco trajo no lo trae la cualquiera Pueda. Puesto que se aprueba de esto de una tú te desespera la Te da para venderle tu falta en que hasta la nevera La plancha, la cortina y de la casa lo que queda sí. Estos son los tiempos de los choquis, choquis, choquis Estos son los tiempos de los choquis, choquis, choquis Estos son los tiempos de los Chucky, Chucky, Chucky. Estos son los de los choqui, choqui, en turbulencia la favela por el color de los cronos. Estos son los tiempos de los choquis, choqui, choqui, choqui, choqui. Choqui, choqui, choqui, choqui, choqui. Estos son los tiempos de los choqui, choqui, choqui, choqui. Choqui, choqui, choqui, ¿Y quiénes son? Ellos preguntan cuando no ven. Andemos envía con estaria, no respetamos reten. Cultivada en el Eden. Antes el humo molestaba, ahora quiere que le den. Yo nada más le digo, toma, y si quiere mami avisa, el judero con la Jake, el poder muerto risa. Los chicas de un parcero, me viene una paliza. envía, Los huevos son de misa y el mal me En la calle, en la reja quedan mole Estos son los tiempos de los choqui Choquis Choqui Estos son los tiempos de los choquis Choqui Chok Estos son los tiempos de los En turbulencia la pavela por el color de los Estos son Dios. los tiempos Demonad. de los choquis Choqui choqui Chokis Estos son los tiempos de los choquis Choqui choqui Cuido si te me cruzo Porque como Putin yo ando ruso La uso en tu cabeza Después para como un buzo De abuso sé que a veces fui recluso No dejo ni le rango el que se lo en, en, en mi coro la tengo, del barrio me mantengo y con un rato de que le gusta los realengo, si voy y vengo es que no me detengo, yo soy como ñengo y no mato, no aguanto porque me atengo. antes ah, roll provocando roll, suelto roll roll, con el debo en el simple pa' el que comete un error, yo la cojo y pongo todo bajo control, soy yo encasando otro rol, y todo era son tiempos de Chucky, suena por el boki El vaqueo de Muriqueta, que anda mono con los croquis El cótomo contento, que la verde no John Gotti, por culpa de la que la menor sale loco. Y por culpa de la mori. a camas serio, y andan Chucky con una nota alta. Esto es ti tirimundati y patigimori. Con un flow iluminati Por culpa del dinero que en la vida vende de gratis. Siempre en modo joseo, como que con los feos se tiran, no me llegan porque me avisa el vaqueo. El sistema que yo vivo es demasiado maleanteo. La truchita moja sola cuando freno en volanteo. Estos son los tiempos de los Chucky, Chucky, Chucky, Chucky, Chucky, Chucky, Chucky, Chucky, Chucky, Chucky, Chucky, Chucky Choki choki choki choki choki choki choki choki choki estos son los tiempos de los choki choki choki estos son los tiempos de los choki choki choki estos son los tiempos de los choki choki choki en turbulencia la favela por el color de los crona ulito la el 924 también yo la verdad de los colegas ah ah el chamaquito de los alca ah alca fresh bebé el colega produciendo do do do do la tinta in qué alca fresh qué y en sí Manuela Ramírez, ya, mi loco. 224, La tiene esto es otra galaxia, eh. El.